Del 20 al 23 de abril, se desarrolló en la provincia de La Rioja la primera caminata federal de las siete provincias involucradas en la gestión y protección del Camino Ancestral Capagniam, organizada por la Mesa de Pueblos Indígenas, junto con referentes locales y nacionales que recorrieron cuatro de los 40 kilómetros declarados Patrimonio Mundial por la UNESCO, Claudia Herrera, Omta de la comunidad Guaitamari del pueblo Huarpe de Mendoza, en comunicación con originarios pontuar brindó detalles de la actividad. Del 20 al 23 de, hora de abril, en la provincia de La Rioja, se realizó la reunión de la Unidad de Gestión Federal del capañán Argentina, en la que representantes de las siete provincias involucradas en la gestión para la protección y, y gestión de este bien ancestral de nuestros pueblos originarios, estuvieron presentes y son parte de esta estructura campañán argentina, pero también la mesa indígena nacional de este camino ancestral, siendo la Argentina el único país de un total de seis que tienen representación activa en toda la estructura que corresponde a este patrimonio antiguo y, an, y ancestral. La reunión inició con una ceremonia. En este marco fue que la provincia de La Rioja Llevó adelante la primera caminata federal, capañán como un símbolo importante y fuerte, una acción simbólica de también entender y que se sepa que este camino, así como lo hicieron nuestras ancestras y nuestros ancestros, hoy estamos volviendo a caminarlo la realidad de los pueblos indígenas de Argentina Jujuy. Comunidades indígenas se movilizaron en rechazo a la explotación de litio en la cuenca de Salinas Grandes y Laguna de Guayatayoc. Las comunidades que integran la Mesa de Pueblos Originarios de la cuenca de Guayatayoc y Salinas Grandes de Jujuy rechazan en forma unánime un acuerdo que permitirá la explotación de litio por carecer de la consulta a los pueblos indígenas afectados y también porque contaminará la cuenca del agua, de la cual se proveen, afirmaron. Clemente Flores, de la comunidad indígena de Langosto del departamento de Tumbaya, declaró a Originarios.ar lo siguiente. Nosotros estamos haciendo una, más que movilización, es visibilización del problema que hay, hace mucho tiempo esto no, no es de ahora vendemos más de diez años trabajando en defensa del territorio en ver el tema cómo avanzó el tema del litio y fue dejando a las comunidades con muchas cosas como hacer sin el, la consulta sin llamar a, a los derechos que tienen las comunidades ya ganadas lo sabemos muy bien todos los derechos, tanto el convenio 69, también hicimos un protocolo de consulta que se llama Cachipe Huella de sal eh, que se presentó al Estado, tampoco se hizo ese trabajo como participación de las comunidades. Todo eso fue recayendo a que hoy este, después se hizo varias presentaciones de demandas ambientales, como por el tema del agua, especialmente, y el litio y, la, y todo lo que es la parte extractiva la parte de lo que hacen, hemos visto en otro lado cómo hace la contaminación ambiental, no solo este, terrestre, sino polvo en el aire, ahí en todos lados, entonces eso también nadie dice nada, entonces preguntamos a varios especialistas o alguien del Estado que nos informe cuál va a ser, quién se hace cargo ¿no? de todos esos daños ambientales a lo largo. Hoy también estamos diciendo, no, sí, sí, al litio, no al litio, pero no sabemos, cuáles son los perjuicios ambientales que van a ocurrir dentro de... porque hemos visto ya en otras comunidades, tanto en, Paso, en, en Cauchare como en Chile, cuáles son los daños que están ocurriendo y no queremos que eso pase en la cuenca donde vivimos 7.000 habitantes en la cuenca. De. La realidad de los pueblos indígenas de Argentina. Gerardo Morales fue denunciado ante la Justicia Federal... Por falta de garantías en Jujuy, la comunidad del pueblo Coya de Caspalá denunció al gobernador Gerardo Morales a través de sus abogados y abogadas que realizaron la presentación en los tribunales federales de Comodoro Pi en la ciudad de Buenos Aires por falta de garantías jurídicas en la provincia del gobierno radical PRO. En comunicación con Originarios.ar, la doctora Silvia Llanes expresó que debemos dejar que actúe la justicia. La opinión que a mí me, me, me, me parece de, de esta causa es, primero, que tenemos que estar a lo que decida el señor Pizarro, y tenemos que dejar que la justicia trabaje. Por lo tanto, eh, información no te puede publicar eh, con exactitud, porque está en una etapa investigativa la causa. Entonces tenemos que dejar que trabajen eh, los fiscales Y la verdad que estamos muy conformes con el accionar hasta el momento. Y es lo que te puedo decir. Bueno, que se acredite la veracidad de, lo, de los hechos, que obviamente con las pruebas está sobradamente acreditado. Que bueno... La misma fiscalía es la que tiene que Nosotros tenemos nuestras apreciaciones y ellos, con cada medida que vayan pidiendo, formarán su propio criterio y, bueno, en consecuencia, van a resolver. Estamos a la expectativa, confiamos mucho en la justicia y, bueno, tenemos que creer en la justicia, ¿no? obviamente. Así que, bueno, mientras tanto, nosotros seguimos avanzando, seguimos aportando pruebas y con la esperanza de que sea justicia. que la verdad, déjate es que destruir estas palabras. Nos prohibieron la palabra, nos cortaron la lengua, nos invisibilizaron, nos proscribieron, nos impusieron su cultura y sus voces. Ahora, hablamos nosotros. Comunicación con identidad. Originarios.ar Dos años visibilizando la realidad de los pueblos indígenas de Argentina. Estas fueron las principales noticias de esta semana en nuestro sitio web. Hasta la próxima.